Un saludo muy especial para todos. En esta ocasión les voy a enseñar a reciclar una cajita. Les voy a enseñar a marcarla para amor y amistad. Recuerda que si la vas a hacer para amistad, solo tienes que cambiar la imagen y los mensajes. Vamos a ver cómo se hace. Voy a tomar la cajita. Acá lo que hice fue pegar cierre velcro para poder cerrar. Recuerda que puedes utilizar la cajita que tengas a la mano solo de seguir estos pasos. Acabo de utilizar papel seda y lo voy a doblar así. Aunque también pueden utilizar cinta papel o goma eva. Solo que no lo tenía en estos momentos, entonces por eso utilicé papel seda. Voy a pegar con silicona líquida. voy a aplicarle silicona líquida y lo voy a pegar en esta parte voy a cortar y pego la otra parte así ahora voy a tomar papel color rojo lo voy a doblar voy a cortar que sería para cortar unos corazones voy a doblar acá esta parte y voy a cortar ahora voy a cortar corazones y con este voy a cortar uno más pequeño que sería para pegar acá de nuevo voy a cortar unos corazoncitos medianitos y voy a empezar a pegar esta parte y otro así encima este lo voy a pegar acá, ahora voy a tomar la regla y voy a medir 2 centímetros a lo largo recuerda que haces estos mismos pasos en la caja que vayas a utilizar y voy a hacer rayitas, voy a hacer una rayita cortica, una más larguita y así hasta llegar al extremo acá hicimos la red que una más o menos ahora en la mitad de estas rayas voy a hacer también lo mismo voy a hacer una larga una cortica y así sucesivamente ahora la voy a repasar con marcador negro y voy a pegar tres corazoncitos, así con marcado rojo voy a hacer corazoncitos en las otras líneas esta es una cajita que se hace muy rápido en esta parte voy a hacer como una base ahora voy a repasar los corazones resaltar los más delineándolos con marcador negro igual voy a alinear estos dos, voy a hacer dos corazonitos animados hacer los ojitos, las pestañitas. Y la hojita en forma de besito las manitas así como abrazándose y los cachetitos ahora en esta parte voy a escribir I love voy a escribir lo que deseen, recuerden que si la van a personalizar para una amiga cambia todo voy a delinear en ambos lados así haciendo unas rayitas y voy a empezar a copiar unos mensajes que vi en google solo necesito tres cosas, para vivir, dos puntos el sol, me pareció como muy bonita, muy bonito este mensaje, el sol que ilumina, que ilumine, perdón, mis días la luna Para mis noches y a ti para toda mi vida una miración y voy a repasar con el marcador negro para que se vea más estas Palabras. nos Quedaría así. Ahora voy a abrir para marcar esta parte. Voy a escribir te amo. Voy a hacerlo así, voy a hacer una bolita una rayita, la M y la O y dos signos de admiración, con dos corazoncitos voy a repasar para que me quede más gruesa la letra que creo que se ve mucho mejor igual voy a alinear acá la, la O voy a repasar así para que se vea más y voy a hacer punticos en el fondo con estrellitas, ahora lo que voy a hacer es arrugar papel seda para picar, hacer picadillo de papel seda y voy a colocar chocolatinas. Recuerden que el contenido es opcional, lo que decía. Termina. Amigos esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el video, creo que está muy útil, si es así manito arriba y compártelo con tus amigos, hasta la próxima.